Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, ya estamos casi al final, pero vamos con ella, vamos con una gran, gran creadora. Ella marcó la diferencia en ADN emocional el año pasado, se destacó, hizo una producción increíble, ahora viene con programa propio y nada menos que hacer escuchar a los jóvenes, en todos sus aspectos, en lo común, en lo cotidiano, pero desde el punto de vista del joven. Estoy hablando de ahora, conductora de Arroba Joven, de Laura Domínguez. Hola, Lauri, ¿cómo va? Hola, Cari. y bueno, después de esta presentación, ya no sé, creo que se me rompió la remera, <risa> más o menos, bueno, Cari. Gracias, gracias, este, gracias por la presentación que hiciste. No, eh, por favor. Sabes que me gustó? me gustó, me gusta hacer de, lo de ADN. Hoy estoy más tranquila con ADN porque están produciendo solos por, por el tema de este, de estar en cuarentena. Tal cual, viste que nos estamos por adaptando a toda la nueva modalidad, ¿no? De todo, pero bueno, hay que adaptarse y es una manera y, y ahora, bueno, todo sirve. Lo que sucede conviene, sirve porque... Obviamente te viene un año con Arroba Joven muy, muy interesante. Exacto, antes que nada, como repito siempre, te tengo que agradecer por darme este espacio, más que nada de darme el espacio, ¿no? De, de estimularle a, estimularme a hacer el, el programa Arroba Joven, ¿no? Porque me acuerdo que me senté y era como que no me, no me animaba a, a hacer el programa yo sola, así de lo dicharachera que uno es y hace una producción y está afuera, eh, el estar frente a cámara me, me pone un poco más tímida, pero gracias Cari por estimular a hacer este programa, y justamente este programa que me gusta tanto, me gusta tanto lo, los chicos desde los peques que hablamos, hasta los chicos de la adolescencia, que, que me parece que merecen y necesitan tener un espacio donde donde poder expresarse libremente y, y hacer las preguntas que quieran. Me parece que vos sos esas personas también de las que permitís y das la libertad de, de poder trabajar de la manera que tengamos ganas de trabajar, ¿no? Seguro. Por eso este con, proyecto... total, con total libertad, Lauri. Contame un poquito de qué se va a tratar Arroba Joven. Eh, bueno, esto era en principio cuando estuvimos charlando, ¿te acordás que in, involucraba bastante gente? Eh, ¿Por qué? Porque mi proyecto en mi cabeza era trabajar mucho con la, las escuelas, aquel docente que me está escuchando, directora, eh, me faltó esa parte que nos agarró justito el tema de la pandemia, que volvimos de un viaje y bueno, después me iba a ocupar de ese tema porque empezábamos en abril, caí. Claro, tal cual. Y, ¿vale? a recorrer los colegios y a, a aquellas maestras o docentes, que es, instituciones, que se quisieran este, integrar al programa, trabajar para darles un espacio para ellos poder hacer un proyecto y presentarlos adelante de, de, de las cámaras, ¿no? lo de la cámara, o, o comunicarlo a la comunidad lo que trabaja una escuela, lo que trabaja un jardín, o lo que trabajan los adolescentes. De hecho, nosotros en la Escuela Correta hay una profe que trabaja con radio en la escuela. Y ya medio que se había enganchado, lo habíamos hablado. Así que era un poquito eso que nos faltó y que no lo vamos a poder hacer, por lo menos hasta, hasta que no terminemos de, de cuidarnos y de quedarnos, tener que quedarnos en casa. Eh, pero está la otra parte que es darle al, a los chicos este espacio para que puedan hablar de diferentes temas. Que hoy tocamos los adultos, ¿no es cierto? Que nos parece a veces que un nene de cinco años quizás no pueda opinar sobre diferente tema porque es chiquito y una, una persona de 16 de 15 a veces no con, por ahí tampoco pensamos que puede tocar diferente tema porque no puede dar una opinión eh, se va a tratar un poco como eso tocar de diferentes edades quizás un tema eh, no sé no me sale en este momento ni quiero eh, ponerlo yo a un tema de, de, de, marcado, pero todos los temas que tocamos en diario, la pandemia, por ejemplo. Claro, esto ¿cómo, de cómo la, la ve, ¿no? Cómo la ve una, un nene de jardín, cómo lo ve un chico de primaria, y cómo lo ve los adolescentes, ¿no? De tener diferentes y ópticas. A, de los adolescentes, porque nosotros escuchamos y tenemos la posibilidad de, bueno, yo convivo, estoy en este momento con dos adolescentes, de hecho, y, y bueno, y y lo vivimos todos de diferentes maneras. Entonces, bueno, como temas como este, tocar diferentes temas de Bien. qué opinan ellos, de darle la libertad de la, la opinión, el debate, eh, la, poner las diferentes opiniones, porque somos, somos todos seres individuales con nuestra verticalidad, nuestro, nuestro pasado, nuestras cosas que traemos de contexto, de nuestra familia, entonces todos somos diferentes, todos opinamos diferentes, todos tenemos nuestros puntos de vista, y esa es mi idea, escuchar a todos los chicos en los temas que nos toque, en el momento que nos toque, ¿no? En el programa que nos toque y, y que programe yo y produzca para ese día. Eh, y aparte de eso, la otra idea era, como también aparte de los chicos, si habilita el tema, traer los profesionales que apunten a ese tema para que los chicos les puedan hacer preguntas y sacarse sus dudas. Más que nada un espacio para ellos, ¿no? Y que no quede, como vos decís, que no quede en la radio, en el ambiente de la radio, solamente. Que tenga apertura a que los escuchamos y no solamente lo escuchamos, sino que actuamos. Yo sé que vos lo, lo haces, Karin. Claro, tal cual. Desde un, una inquietud que pueden llegar a traer ellos, llevarlo a la acción, ¿no? Al, al decir, bueno, esto les está pasando y buscar de alguna manera una respuesta por diferentes medios, por profesionales, por, por maestros que también eh, te, te pueden llegar a acompañar. Laura, eh, yo, yo sé que está en vos, ¿no? Eh, la integración, pero también eh, son jóvenes, por eso hay que integrar a todos los jóvenes en general, eh, más allá con discapacidad, no discapacidad, Rubios, morochos, altos, bajos, gordos, flacos, todos integrados. Bueno, eh, sí, tenés razón, yo no, no tengo la discapacidad, y este, la tengo incluida en mí, eh, vos sabés que el docente la tiene, para mí somos todos iguales, eh, y tenemos todas las mismas posibilidades, ¿sí? y lo tenemos, eh, justamente lo vivimos nosotros en la familia Mix, eh, solamente es querer y poder. Eh, y dar el espacio, como vos decís, por eso te digo, la integración es integrar a, a todos, la integración es integrar a aquel chico de 12 con este de, de 13, e integrar no, a mí no pasa por la discapacidad, donde ya la tengo en mí, o claro, sea que obviamente eh, vos viste la posibilidad a, a, a una compañera nuestra, Delfi, vamos a, a tocar el tema, ¿sí? Delfina, que está haciendo un, un progreso impresionante dentro de la radio, no he visto en otros lugares eh, de comunicación, eh, quizás esté y no estoy informada, por lo menos acá en Vietnam y para mí es fantástico lo que vos a hacer, pero ya la tomo como mi compañera de trabajo, como entonces por eso está incluida dentro de lo que uno eh, va a hacer, porque también opinan desde su punto de vista, ¿no es cierto?, desde todo el, el punto de vista de cualquier adolescente. Tal cual, eh, o sea, sí, esa de, es parte de la familia, es parte de nosotros, y bueno, y vamos por más, porque como, como Delphi puede haber un montón de chicos que darle esta posibilidad y poder este, trabajar en Arroba Joven, ¿no? De poder expresarse, más que nada. De decir, bueno, son niños con capacidades diferentes, pero yo también soy una persona con capacidades diferentes, eh, porque no tengo capacidad para para obrar en otras cosas, que tengo capacidad, por ejemplo, para hacer este programa, y por ahí no tengo la capacidad para hacer el programa de, que hace Daniel en ADN, ¿entendés? Claro. Entonces sí, para sí. mí somos todos iguales. Sí. Las capacidades diferentes pasan por todas las personas. Eh, sí. Inteligencias múltiples, llamales, y bueno, sí, obviamente que vamos a integrar a todos, vamos a integrar todos a la familia Mix, y bueno, y es buscar gente que me acompañe también, porque no quisiera estar sola, me encantaría tener, ya tengo un medio palabrado a alguien, como para ver si me puede acompañar, que tiene muy buena onda, y eso, de eso se va a tratar el programa, y divertirnos un poco, porque eh, yo hoy, así acá en casa cuando me pongo a, a googlear cosas de adolescente y demás, que veo el vocabulario, vos sabés que yo tengo contacto con adolescentes ahora, y río mucho y por ahí me engancho en, en los comentarios y le pongo lo mismo y ellos se ríen también de, de, de las palabras que usan ellos y que yo les pregunto, ¿cómo dicen? ¿y qué significa eso? <risa> le vale, estás ¿Qué? copiando no, el vocabulario. No. Claro, ya pasó de moda, bueno, entonces la idea es esa, que pasarla lindo, eh, que los chicos se enganchen, así que algún adolescente que esté mirando y que tenga la oportunidad de mirar, que sepa que puede contar con nosotros, que tengan ganas de venir, de expresar lo que quieran eh, con un tema que va, va a ser de programa. Así de que, un poquito de eso, nada más, con mucha ansiedad. Bueno, Laura, nos volvemos a encontrar entonces el miércoles próximo porque arroba joven va a ir todos los miércoles en esta en modalidad de columna dentro del magazine que es lo que están haciendo todos los programas, porque cada uno se queda en su casa, se cuida y te cuida, que esa es la idea. Eh, pero después que, que esto pase vamos a estar acá en el estudio con invitados. Así que bienvenida, bienvenido con esta, este proyecto tan lindo para todos los jóvenes, así que nos vemos el próximo miércoles en el Magazine de la Tarde, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, ahí vamos a tener algún temita justo que tenga que ver con este, o esto que estamos pasando, que nos atraviesa a todos este, de distinta manera, eh, así que vamos a tocar un poquito este tema. Y de paso, ya que nos estamos despidiendo, eh, quiero decirles, ya que va a ser un programa joven de adolescentes, que, que aguanten, que, que no se pongan rebeldes, que los entendemos, mandarle a todos los que hoy están más que nada en la época de adolescente, ¿no? a los papás que tengamos, porque a mí también se me va paciencia con nuestros hijos, es una situación que la estamos viviendo nueva para todos. Yo creo que es para, para mí es, nunca la viví ni de chiquita esto, y sé que deben estar en sus cabezas pasando miles de cosas, entonces eh, que se cuiden, que no se rebelen y que no se quieran escapar de la casa, que se queden en casa, que es, así se están cuidando. Así que adolescentes, niños, eh, chiquillos, jueguen, diviértanse, busquen comunicarse con sus padres, eh, aprovechen para Ponerse Amigos con su padre Porque obviamente que todas las comunicaciones A veces, lo, lo digo por experiencia este, No son las mejores O no nos comunicamos mucho Y bueno, aprovechemos para comunicarnos Para poder entendernos qué cuesta Y esto nos va a llevar a, a, a ver un cambio Así que chicos, no se muevan de su casa Quédense en casa, quédate en casa Tal cual. Chau, Lauri Muchísimas gracias, nos vemos el miércoles próximo Dale eh, chao, un besote a todos. Chao, chao. Laura Domínguez en la tarde del Magazine con Arroba Joven. No te lo pierdas, todos los miércoles acá, en el Magazine de la Radio. Ya venimos.